Residentes en la comunidad de Los Espinos del municipio de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven por el deterioro de sus calles, pese a los numerosos llamados a las autoridades. Aseguran que el gobierno lo mantiene en el olvido. Aquí, si llueve, es un frío. Y mira, mira como es mira, mira como que el es piedregado y... Sí, ten, y, Toda la vida tiene la... Toda la vida, porque lo que le han hecho es una cocininga y siempre la dejan así. No, esta calle que esta gente viene y le hicieron un toyo fue esta gente para acá, tú sabes... Eh, como te digo, ve ese motor de nuevecito y no tiene ni tres años y es rompido, para acá en esta piedra no se puede entrar de noche ni de día, porque cuando llueve eso uno va a y un río. No sé cómo la gente no va a, a... Adiós, este peño que... Que está pedida, que queremos que, la, que nos la arregle, porque cuando llueve es una, un tablazo de agua en esta calle que va, estamos esperando que vengan a arreglarla. La, la, la, la, la, la, la, la, Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino